está pasando una realidad que yo no sé hay un grupito de gente que no la quiere entender y eso pasó ahoritica en perú donde escogieron otro izquierdista disfrazado de socialista y a seguir con las mismas ideologías de esas baratijas que está pasando en venezuela en cuba en nicaragua en fin ustedes ya saben el resto no entiende uno que la gente no no preste atención a esto esto pasa como el que entra a una panadería y dice qué vale el pan grande vale tres mil pesos qué vale el pan pequeño vale cinco mil pesos ¿Cómo así? O sea, ¿es más, más caro el pan pequeño que el pan grande? Le responde el señor, sí, lo que pasa es que aquí todo es al revés. Y él saca la conclusión, o sea, como quien dice aquí, el loco soy yo. Y así está pasando en esta sociedad, que vemos cómo los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, en fin, Rusia, tienen arrodillado al pueblo donde no se puede ni siquiera opinar y la gente está entusiasmada. Pero ahora, lo que sí no se le ve es que tenga soporte. Porque si miramos las últimas semanas para acá, tanto Estados Unidos como la comunidad internacional y a la vez la oposición de cada uno de esos países están al tanto, puede que en cualquier momento una sola mala jugada y ¡pum! para el suelo. Pero es increíble, es increíble ver que pasara esto antes de conocer a un izquierdismo que se disfraza de socialismo, vaya y venga. Uno dice, bueno, tiene toda la razón, pero ahora... Viendo las situaciones, viendo todo el entramado que pasa, viendo cómo está Venezuela, cómo está Cuba, cómo está Nicaragua, la pregunta es, ¿qué piensa la gente a la hora de elegir el candidato que supuestamente los va a sacar de la inopia, de, lo, de, de donde están? Porque que llegue un salvador, un... Un mesías como se hizo, se hizo ver en su momento Hugo Chávez En Cuba Fidel Castro Que al momento todo era muy bonito Si ustedes miran las entrevistas de Hugo Chávez Cuando él hablaba y él juraba decía yo no soy socialista Yo soy una persona de diálogo a mí no me gustan los regímenes me, me da fastidio yo lucho por un pueblo que el pueblo opine y aquí yo hago la pregunta ¿aquí el pueblo opina? aquí es una cosa delicada porque aquí no hay ni voz ni voto entonces uno se pregunta ¿qué piensa la gente a la hora de elegir? por ejemplo no puede haber oposición porque corre el riesgo de ser detenido como es el caso de Freddy Guevara quien además su defensa denunció al régimen de Maduro por violar los derechos humanos del dirigente opositor y ver, por otro lado, cómo otro país se une a esta pesadilla, como es el caso de Perú. Es que es una cosa que no le cabe uno en la cabeza. Pero entrémonos en la noticia a ver qué nos dice. Mire, La defensa del diputado opositor acusó a la dictadura de impedirle el libre contacto con sus abogados y su familia, lo que perturba el derecho a la defensa legalmente Freddy Guevara tiene derecho a estar en contacto con sus abogados y su familia, para preparar obviamente así su defensa, sin embargo el régimen de, de Maduro impide el acceso a la totalidad de las actuaciones de lo que perturba el derecho a la defensa vuelvo y digo, lo que decía Chávez a lo que se está viviendo ahora, es totalmente diferente, totalmente contrario, se una cosa y se hace otra. Vamos a entrarnos bien porque esto es una serie de falencias que yo quiero que la gente entienda, sobre todo la juventud, que entienda que hay que luchar, sí hay que luchar por sus derechos, hay que luchar por el estudio, hay que luchar por la salud, hay que luchar por la economía, pero no luchen por un ideal de otros, dejen de estar persiguiendo los sueños de otros, persigan sus propios sueños, porque en Estados Unidos los cubanos que se han ido a vivir allá, sacan la cara, se vuelven grandes empresarios y todo, ¿por qué no lo pueden hacer en Cuba? Desafortunadamente el régimen es así. Bueno, pero antes de entrarnos a la noticia, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales para que cada día estemos mejorando en, en la noticia, para que cada día ustedes estén enterados paso a paso de lo que está pasando, sobre todo con estos regímenes que tanto mal están haciendo, no solamente a su país, sino a los demás, a los circunvecinos, a la economía, economía mundial a todo lado porque es que se están robando la plata para ellos solos yo quiero decir una cosa yo veo que todos hablan del problema. Cómo me gustaría que en estos países. Tanto Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, Perú. En fin, todos estos que están con esos ideales. Que dejáramos de hablar de los problemas. Y hubiera uno que saliera. Que no fuera político. Yo iría más bien que administrador. Con ideas nuevas. Pensando en una nación. Yo creo que es la hora de hacerlo. La pregunta a todo esto. Con lo que está pasando con Freddy Guevara es. ¿Qué es lo que quieren? Evitar que lo podamos defender para seguir fabricando pruebas. Ojo, fabricando pruebas pruebas, o sea que no las hay, están fabricando las pruebas en su contra inclusive testimonios falsos para poder fundar las imputaciones sobre las cuales versa su caso, peligra en este momento su vida por problemas de salud tiene una afección importantísima como consecuencia del contagio por COVID y de su cardiopatía del cual fue operado y necesita ser examinado de su médico de confianza esperemos que esto no va a llegar a, a estancias lamentables, Guevara fue acusado de los delitos de terrorismo y traición a la patria esa es otra figurita que se inventaron estos señores de la dictadura donde supuestamente el que instiga el odio es considerado enemigo de la patria. O sea, no se puede opinar. Pero posteriormente el número 2 del chavismo, otra joyita a la corona, Diosdado Cabello, agregó que también se le imputa el ataque por orden constitucional y concierto para delinquir. Que son descarados. Después de ser detenido fue llevado al helicoide, un icono de edificio de la capital del país, utilizado por la dictadura chavista como centro de detención y tortura. Oiga, de detención y tortura. No olvidemos que esto ya reza en los archivos de la Organización de los Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad. Tras 58 horas de desaparición forzada lo llevaron a los tribunales donde la dictadura pretende incriminarlo en delitos que jamás ha cometido para justificar la nueva oleada de persecución contra voluntad popular y con cualquiera que se atreva a ir en contra del régimen. Otro caso arbitrario, la detención de los activistas y defensores de los derechos humanos como el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, Detenido recientemente Acusado de terrorismo Para ocultar la gravedad De una crisis política y humanitaria Que desborda el régimen de Nicolás Maduro Estamos hablando con la verdad Desafortunadamente estos, estos eh, activistas Estos colegas están allá detenidos Porque no se puede hablar Por eso aquí así nos tilden de chismosos que parecemos unas viejas lo que sea. Pero aquí estamos hablando con la verdad de lo que ellos no pueden contar. Aquí se lo estamos contando. La dictadura teme consultar al pueblo para que soberanamente se elige el destino. Le tienen miedo a unas elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderamente libres, justas y verificables. ¿Por qué? Porque sabe que si se van por la parte legal pierden. Y aún viendo esta dura realidad donde no se puede opinar ante un régimen socialista, Perú le apostó a Pedro Castillo y de entradita saca a Perú del Grupo de Lima para aliarse con nada más y con nada menos que con Maduro. La palabra que yo le decía a los lo decía con Colombia, ahora lo digo también con Perú. Venezuela comiendo mierda y Colombia y Perú antojados. Es clara su posición del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, ya que muestra para dónde va su política exterior rumbo al socialismo. Castillo ello va incluso más allá considerando que declara a Miraflores como una democracia oiga esto, esto es inaudito el palacio de Miraflores con democracia cuando no se puede ni siquiera opinar mira hasta dónde va, la interpretación de su postura apunta a un apego ideológico al chavismo ya que el partido de Maduro celebra en Twitter, lo que vemos realmente es una evidente alineación comunista era previsible con Bejar que ahora quiere o va a ser el canciller, quien fue entrenado por Manuel Piñeiro alias Barbarroja en Cuba, a inicios de la década de los años 60 para liderar la campaña guerrillera en el Perú Oiga, ¿qué se puede esperar de esta gente? De acuerdo con el nuevo general Ese es el hombre de La Habana en Lima La pieza clave en el ajedrez geopolítico regional Para alinear al país andino Con el socialismo del régimen cubano Que en 62 años arruinó, oprimió E hizo la vida miserable a millones de sus compatriotas El secretario de Estado, Anthony Blinken Lo exhortó a tener un rol constructivo Respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua Perú no será más parte del grupo de Lima Grupo de palomillas como lo llamé en Caracas Que en realidad son un grupo de Washington Esto comenzó mal y seamos claros Cuando algo comienza mal, termina mal Y esto, en el caso de Perú, esto comenzó mal Pedro Castillo se hunde con sus decisiones es el primer presidente, oígase bien, el primer presidente de este milenio que comienza su gestión. Con una desaprobación de la ciudadanía, el rechazo a Castillo llega al 41% en el territorio nacional. Ojo, y apenas se está montando en el carrito ese. Otro dato importante también indica que el 55% de los peruanos cree que el jefe de Estado antepone los ideales de Perú libre al bienestar y la unión del país el 62% considera que la gestión carece de transparencia a ver si de pronto les, les da como casualidad en qué se parece en este momento Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina y ahora Perú gestión que carece de transparencia Aquí no hay transparencia alguna, aquí desafortunadamente todos son chanchullos, todo es manipulación, todo es fuerza, el que pueda más, a la maldita sea. Pero la gente quiere eso, ¿qué hacemos? Fue lo que escogió Perú. La gente ahorita en Venezuela se está rascando la cabeza y dándose golpes de pecho por la embarrada tan berraca de haber subido a Hugo Chávez en su momento. Esa es la triste realidad, pero estamos en el momento de estar pendiente de esos señores, porque en cualquier momento pueden dar, como dice el papayazo, y que se derrumbe ese castillo de arena Ahí les dejo la perlita Hasta una próxima oportunidad